¿Qué tal amigo ucraniano, amiga craniana que nos miras del otro lado del cristal? Hoy estamos aquí para resolver este, algunas dudas ¿va? y uh, algunas cosillas ahí que nos están preguntando acerca de la Carlaca, que es el integrante más nuevo y más joven de la banda. Y los ¿no? cochito de la banda. Así es. <risa> ¿Cuántos años tienes? Tengo 28 años. 28. ¿Dónde Ya tocó el timbre. Casi treinta. ah Ya tocó el timbre. Ya estás a, a punto de, de llegar al tercer piso. Ya. Sí. A dos pasitos. Así es. También me estaban preguntando que si has tocado en otras bandas, ¿qué tranza con, con tu trayectoria en trayectoria. Qué ondita. Pues la verdad, así como que bandas que puedas ubicar, no. No, yo estoy, he estado tocando. Todo este tiempo, desde, desde mis 19, 20... La... Sí, sí. Ya lleva rato. Oh ya, ya, ¿Ya, ya no se puede hacer. Ya no es una novela. <risa> ya no saca <risa> burbujas en la tienda. <risa> y bueno, pues yo ese tiempo pero he estado tocando covers, covers así en, en distintas bandas, realmente no. No hay como mucho que mencionar ¿Ningún proyecto original entonces? No, en forma no, así chido ¿no? También quieres saber un poquito más de, de, de, de Carlita como persona ¿Hermanos tienes? Tengo un hermano y ya Y ya. <risa> sí, okay. tengo un hermano mayor como la Rola, eh, que me lleva 12 años Y pues realmente mi familia es muy pequeña, nada más es conformada por mi mamá y por mi hermano ¿De dónde te viene acá la onda musical? Ah, es buena pregunta. Ah, no, desde, desde chica me acuerdo así bien que, que mi mamá, perdón, los, los Reyes Magos me regalaron un, un teclado. Tenía creo que seis años y me gustó mucho y estaba todo el día ahí, ¿no? ¿Venga? Ajá, y pasó poquito tiempo y dije, no, yo quiero hacer algo así, música, y, me, y yo quería aprender a tocar el, el piano. Me empezó a gustar el rock, ya como cuando tenía como 12, 14 años, y dije, quiero tocar la guitarra. O como a los 17 me dijo, pues vas, ¿no? Ya te apoyo. Me conectó, por así decirlo, con un vecino que es maestro de guitarra, empecé a ir. Y esa persona me dijo, pues ven a, a tocar, ¿no? E, e, inténtalo, y yo así como de, bueno, o sea, como por estar en contacto Dije, bueno, pues no, no pierdo nada Y de ahí hasta la fecha ¿Qué bajistas son los que te gustan? Mm, Jaco Pastorius me gusta mucho Y Flea, son como mis Los que más me gustan Flea de te los te Red Hot Sí, sí, me gusta también Sí esos son como los que más más me gustan digo hay muchísimos no pero esos esos son los que más te gustan sí, es que como yo le digo más yo, yo más le digo que Jim es Simmons porque checan a la carlaca cuando cuando toca en vivo <ríe> eso, tienen eso. que ir no, tienen no, que ir eh, ahí ahí es, es nos, como, es como dieta, Gina Simons <ríe> <ríe> ¿Lo escuchas de todo de todo sí bueno sí sí de todo <ríe> Sí dice que sí. Es que, es que su, su mamá todavía no <risa> <risa> ah, quiere salir. Ya hablando a todos los jóvenes que nos están viendo, que quieren salir, le tienen que pedir permiso sí. a mamá. También. Sí, de hecho sí, que yo que pedirle permiso también. ¿Pretendes vivir de la música totalmente? Sí, totalmente. Ya, es tu forma de vida. Es mi forma de vida, no hay más, no hay marcha atrás, no hay opción. Ah. Sí. <risa> Algo más que agregar, mi querida camita? ¿Qué pues, ¿Algunas te dudas que tengan? No, pues eso nada más. No, dudas todos este. los que te la están viendo. <risa> ¿Pueden, <ser? risa> <te> están viendo. <risa> ¿Pueden seguir poniendo sus preguntas? La Carlaquita sí contesta, como ya vieron todos sí. sus fans. Yo ahí este, le iba a preguntar, pero no, mejor no, mejor se las dejamos este, para la próxima. A ver, a ver. Para que se más... las pregunten en directo, cabecillas, ya saben de qué estoy hablando, niñas. Bueno, entonces, amigo craneano, amiga craneana, qué gusto que estés del otro lado del cristal. Sin más por agregar por el momento, ¿verdad? Manita arriba. Campanita, suscríbete para que te esté llegando acá ay, Toda esta chiquito, cosa wey, La manita arriba, no, te de... ay, ay, no. bueno... arriba? Toda... Ay, ay no. Bueno, está bien, de todo. No, no, no dejen muchos, ay, lag, ay, no muchos sí. likes No muchos likes si sí. les gusta este pedo, no muchos likes No les gusta también, tienen que pierden cabrón. y En cambio nos echan la mano a nosotros Y esto fue... ¡Craneon! ¡El Poder del Rock! Nos vemos en la que sigue... Puértate mal! ¡Cuidarte bien!